En la medida en que nos vamos adentrando cada vez más y más en los efectos dentro de Illustrator, podemos llegar a hacer este tipo de ejercicios y de propuestas en esta masterclass como la que tenemos en este momento. Muy bien, manos a la obra. Clic en la palabra y en el carácter me voy a dar cuenta que es un tipo de letra que se llama Bragadozio a 190 puntos más o menos. En el panel apariencia, crearemos la primera apariencia en relleno pero con el degradado tradicional que tiene Illustrator. En el panel de degradado vamos a cambiar primeramente ese, esa dirección por menos 90. Y cambiaremos los colores, el blanco por un verde claro y el negro por un verde oscuro. Ahora voy a duplicar este relleno. Y en este primer relleno, porque recuerda que esto se lee de arriba hacia abajo, prácticamente estará todo nuestro trabajo. En efectos me voy a galería de efectos. Donde dice Brush Strokes o trazos de pincel, vamos a elegir el que dice Angle Strokes. Y los valores que están ahí, 84, 42 y 8, se ajustan de manera directa para realizar nuestro ejercicio. Vamos a dar clic en OK. Y como siempre debemos esperar un poco hasta que eso termine de completarse. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí entre la P y la A para que alcancen a ver esos trazos de pincel. Suma hacia atrás. Y ahora, otra vez, clic en el relleno para Trabajar otra vez con efectos, otra vez galería de efectos. Nos centraremos de nuevo en los trazos de pincel, pero ahora vamos a cambiar de opción el que se llama Sprite Strokes, que nos va a permitir hacer este tipo de efectos. Los valores que vienen de 5,25 y la dirección del trazo vertical está muy bien. Otra vez clic en OK. Tenemos que esperar, obviamente, hasta que termine de interpretarse todo. Ahora ya va tomando cuerpo. Clic otra vez en el relleno, efecto, galería de efecto y ahora nos vamos a dirigir al filtro o al grupo de filtros artísticos, que es el primero que está aquí y elegiremos este Watercolor o a lo mejor Aguada está en español. Los valores que están ahí presentes simplemente le vamos a dar clic en OK. Esperemos que se cargue. Voy a ocultar un poco la apariencia aquí. Control 0. Y mira, ya lo tenemos. Tres filtros y el efecto deseado.